Hola qué tal, mi nombre es David Gaona, es un placer estar aquí con ustedes Bienvenidos a su programa, tus palabras es igual a tu destino Las palabras determinan tu destino Fíjense que esto viene en el libro más leído de todos los tiempos, la Biblia y ahí es donde se guardan los mayores tesoros en cuanto a información se refiere. Entonces, ¿de dónde viene palabras igual a destino? Si ustedes agarran su Biblia, en la primera hoja, en el Génesis, viene escrito palabras es igual a destino. Pero, lógicamente, viene dicho de otra forma. Dios ordena el universo. ¿Y qué pasó después de que Dios ordenó su universo? Lo primero que dijo es, hágase la luz todo empieza con las palabras. Lo que tú dices se convierte en realidad. ¿Por qué crees que viene en la primera hoja de la Biblia? ¿Por qué crees que son las primeras palabras de la Biblia? Por supuesto, así es. Porque si realmente tú utilizas esto, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? ¿Qué crees que pasa si empiezas a cuidar lo que sale de tu boca? Claro, es importante saber que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Tú sabías esto? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. No parecidos, no de, en algunas cosas parecidos a Él y en otras no. No, exactamente a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cuál es el límite que tiene Dios? Por supuesto, no tiene límites. Entonces, si Dios no tiene límites, ¿cuál es el límite que tiene el ser humano? El límite que tiene el ser humano, el único límite que tenemos como personas, es lo que decimos, es lo que sale de nuestra boca, de lo cual se va a alimentar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Todo lo que dices se convierte en tu realidad. Tus palabras es igual a tu destino. Cuida lo que sale de tu boca. Entonces, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios no tiene límites. ¿Cuál es el límite que tenemos? Únicamente el que nos ponemos en base a lo que decimos. Lo bonito de esto es que Dios nos dio libre albedrío. O sea, hace que tú decides si te va bien o si no te va bien. ¿Y en base a qué? A lo que comentas, a lo que sale de tu boca. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú todo el tiempo estás maldiciendo? ¿Qué pasa si todo el tiempo dices groserías? ¿Qué pasa si todo el tiempo estás pensando que te va a ir mal? Eso es lo que vas a empezar a tener en tu vida. Lo que piensas se convierte en realidad. Lo que dices se convierte en realidad. Entonces, ponte a pensar, ¿qué pasa cuando tú empiezas a hablar de ti negativamente? Tus palabras forjan tu destino. ¿Qué crees que va a pasar si tú empiezas a cambiar la forma en la que hablas? Si agradeces todo el tiempo por lo que tienes. Si piensas en lo que quieres como si ya lo tuvieras en tus manos. Este es el principio divino. Lo que dices se convierte en realidad. Es un absoluto. Y te empiezas a dar cuenta cómo empiezan a suceder las cosas muchísimo más rápido. Tus palabras forjan tu destino. Todo lo que tú dices determina tu destino. Absolutamente todo lo que dices Y si no me crees Vamos a hacer un pequeño ejercicio Te voy a pedir que por favor cierres tus ojos Confía en mí Cierra tus ojos por favor Imagínate un limón Toma el limón con la mano derecha Ok Agarra un cuchillo con la mano izquierda Imaginario lógicamente Pártelo Agarra una mitad de limón, quita las semillas, no quiero que te las vayas a tragar. Exprímale un poquito de limón, tíralo en el piso, ¿ok? Agarra ese limón y métetelo en tu boca. Empieza a chupar limón, chupa limón, chupa limón, chupa limón, chupa limón. ¿Qué pasó? Abre los ojos. ¿Qué sentiste? ¿Salivaste? Por supuesto que salivaste. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene un programa mental el cual el limón automáticamente ya tiene un programa, tiene un software y tu cerebro respalda toda la información aunque no hayas tenido el limón, ¿qué pasó contigo? pues lo que hizo tu cerebro es retraer toda la información de cuando chupas limón, qué es lo que sientes en tu lengua y formas los ácidos que realmente tú tomas cuando tomas el limón entonces es importante que comprendamos esto Quieras o no quieras, o estés de acuerdo o no estés de acuerdo, esto es como la ley de la gravedad. Quieras o no, lo que va a pasar es todo lo que dices o lo que te dicen se va a empezar a formar un programa mental. Si de a ti de chiquito te decían campeón, tus papás, la gente que tenías a tu alrededor, es muy probable que seas un campeón. Pero en cambio, si tus papás te decían pobrecito y tú todo el tiempo utilizas la palabra pobrecito o sabes que este, yo soy pobre, lo más probable es que estés de esta forma y en esta situación en este momento.